actividad interactiva preparo mi propia paella del curso corto virtual cocina internacional actividad de aprendizaje 3 mientras esto carga les informo que también tenemos desarrolladas las demás actividades interactivas del curso y propuestas por si de pronto las quieren ver o las necesitan ver en el canal se encuentra Gracias. Estas actividades se pueden demorar así un poquito, así que pues si de pronto tomarse se demora, pues no se preocupen, ahí descarga. Diferentes técnicas, procesos y métodos de cocción en la cocina europea, cocina internacional. Introducción Estimado aprendiz en esta actividad realizará un ejercicio práctico teniendo en cuenta técnicas procesos y métodos de cocción el cual le ayudará a preparar paella uno de los platos más representativos de la gastronomía europea utilice el ratón o mouse para realizar el ejercicio Sí antes de eso vamos a ver el mapa conceptual entonces eso es lo que vamos a ver las normas de seguridad y describiremos técnicas, y métodos de cocción la cocina europea. Creo, ¿sí? Teniendo en cuenta las normas de seguridad vigente, las cuales se encontrará en el material del programa para esta actividad, afile el cuchillo en la piedra de afilado. Vamos a desafilar el cuchillo en el orden adecuado. Seleccione la tabla de picado para pescados y mariscos. Recuerdo que en el, el documento de seguridad en la cocina para, para picar pescados y mariscos será del color azul. Estimado aprendiz, Ponga en la mesa de trabajo la tabla para picar pescados y mariscos, según la información del documento de seguridad industrial en la cocina. Pues recuerden que según el documento de seguridad industrial en la cocina, debo poner un paño debajo de la tabla para evitar accidentes en la cocina. Paella de mariscos, ingredientes para siete personas, arroz bombo parbolizado, camarón tigre crudo, langostinos, anillos de calamar, mejillones, pimentón rojo, ajo, aceite de oliva, tomate rojo, perejil, sal, pimienta blanca, aceitunas verdes, cáscara de langostino o carcasa de langosta, mix de vegetales, apio, cebolla cabezona blanca, zanahoria, puerro y agua. Estimado aprendiz, ahora manos a la paella. escogen entonces el orden adecuado para la preparación del aparillo mismo el orden adecuado con el del consumo. Así escogiendo en el mercado para el país. Estimado aprendiz, ahora deberá decorar la paella. Importante, el aceite de oliva da brillo a la paella. El Sena le felicita, va a ser un gran chef. Avance a la actividad de aprendizaje 4. Listo, y con bueno, esto finaliza, finalizaríamos la actividad de aprendizaje 3. Actividad interactiva. Muchas gracias.